Capítulo número 2: Relacionado con las 15 medidas que tienes que tomar para evitar que la crisis del COVID-19 te haga perder dinero en tu clínica. Número 4: La ficha de costes. Es decir, tenemos que optimizar los costes al máximo. En todas las clínicas, en todos los negocios veterinarios, en todos los centros, sean tienda, peluquería, farmacia, es decir, en todos los centros veterinarios, clínicas, hospitales, existe un 20% de los servicios que representan el 80% de la facturación. Pues tenemos que centrarnos en ese 20%. Por ejemplo, las clínicas, las clínicas normales, las, uh, las clínicas generalistas eh, suele ser, por ejemplo, la consulta veterinaria, la consulta ordinaria suele ser la vacunación, suele ser determinadas cirugías electivas como las esterilizaciones. Es decir, hay que centrarse en esos productos de alta frecuencia y de alta facturación, ¿vale? Entonces, en esos productos hay que optimizarlo. La ficha de coste, ya para la ficha de coste, tenemos que dedicar un vídeo exclusivamente solo a cómo se hace la, la ficha de coste. Pero eh, básicamente en esta se repercuten todos los gastos de, relacionados con el servicio, ¿vale? Se le adiciona a todos los gastos fijos, todos los gastos variables y todos los gastos en, en tiempo los relacionados con el minuto veterinario, ¿vale? Y, es, y te permite obtener un precio para el servicio. Es muy interesante saber cómo se, se, se hace un precio para, para, para una consulta, para, para un servicio, ¿vale? Pero, vuelvo y te repito, eso llevará a otros vídeos que te los voy a regalar también. Pero básicamente de eso se trata. Es decir, hay que optimizar los costes al máximo. Si no tienes una ficha de coste, ya tienes que ir empezando a pensar cómo hacer esta ficha de coste. En por lo menos en los 10 servicios más importantes que tenga la clínica si no lo puedes hacer en todo por lo menos céntrate en los 10 más importantes porque a veces pensamos que estamos ganando dinero por un lado y tenemos más margen en determinados servicios y esto te ayuda a incrementar los ingresos por venta cruzadas número 5 esto es clave incrementar la frecuencia de visitas al centro como hicimos un grupo de acciones que en los vídeos anteriores pero sin elevar demasiado el ticket medio. Hay muchas personas que están recomendando, muchos eh, profesionales de la gestión que están recomendando subir el ticket medio. Eso es un error a mi criterio es un error subir demasiado el ticket medio si encima que hay una crisis encima que tienes los ingresos tuyos que se te han paralizado, estás en el paro o no sabes lo que va a pasar, si encima de todo esta, de este fenómeno tienes que ir con tu mascota a una, a una clínica veterinaria y te va a costar más caro aún, tú mismo te recoges y no vas excepto por urgencia o un caso muy grave entonces es, hay que tener mucho tacto y además un problema de sensibilidad social no lo recomiendo ahora Qué sí te recomiendo, resalta tu diferencia. ¿En qué te diferencias tú? Bueno, si tú haces todos los demás que lo, lo que hace todo el mundo, eres un commodity, no te diferencias. Te es difícil te es difícil competir sin ninguna diferenciación. Entonces, hay que centrarse en la diferenciación, vende valor, vende tu valor. Por supuesto, hay que apostar por una imagen profesional, con un logo acorde a la imagen y a la estrategia competitiva. ¿Tienes tu estrategia bien definida? Vale, eso te regalaremos otro vídeo para, para enseñarte a cómo definirla, pero tienes que tener clara tu estrategia, tienes que también tu documentación hacerla un poco más creativa, no, no la receta típica, no el documento típico, haz un informe profesional, haz una receta profesional, todo integrado en una misma imagen empresarial. Ofrece testimonios en las redes sociales, ofrece pruebas de lo que estás haciendo. A veces eh, hay clínicas que están haciendo un trabajo excelente de quirúrgico, de atención a las mascotas. Y, no, y sin embargo eso no lo están vendiendo en las redes sociales. Eso hay que mostrarlo al mundo para que, para que se conozca. Céntrate en tu técnica, en tu tecnología, en el, en el equipamiento que tú tienes. Eh, demuestra a los propietarios el equipamiento que tú tienes y no te centres en vender. Olvida el precio, no te centres en vender. Concéntrate en lo bueno que eres en lo que te diferencia y por supuesto eh, aunque subas el ticket medio puedes subirlo vale pudiera subirlo pero no lo subas demasiado vale el ticket medio no, no lo subas demasiado número 6 apalancar gastos y servicios esto es estratégico es una cuestión de estrategia y de supervivencia las clínicas veterinarias a medida que van creciendo van reinvirtiendo lo lógico es reinvertir una parte de, de, de esos ingresos de ese beneficio en el crecimiento de la clínica ahora no es un buen momento de, de crecer pero si decides crecer sí o sí si tienes planificado comprarte un ecógrafo tienes comprado comprarte un equipo de rayos x vale hazlo, hazlo. al final tienes que crecer la crisis pasará pero apaláncate apaláncate de muchas maneras una con los proveedores, no pagues más contra reembolso, no pagues más a 10 días, a 4 días. No, no, no, no, no. Si sabes bien lo que estás haciendo, tienes que apalancarte y pagar a 30, 60, 90 y hasta 120 días. Hay que negociar esto con los proveedores. Yo te voy a consumir, yo te voy a comprar, yo me comprometo en pagarte, pero te pago a 90 días. Y así tienes un margen de, de financiación en ese sentido. Eh, los productos de alto coste, puedes encargarlos. Si prácticamente la mayoría de los proveedores te sirven en 24, 48 horas, ¿qué necesidad tienes de tener un inventario enorme? Puedes hacerlo por encargo. Tienes un stock mínimo con unas, unas tabletas mínimas, para productos cardiológicos a lo mejor lo tienes que tener, determinados productos que son de mucha rotación lo tienes que tener, pero... En, yo te recomendaría eh, los, los piensos por ejemplo de alto coste, los sacos demasiado grandes, los productos demasiado caros, los puedes encargar, cobras primero el, el, el producto por encargo, así te aseguras de que el cliente viene a buscarlo y no te deja con el producto en, en, en, en la caja, en la clínica y eh, con ese mismo dinero pagas el, el propio producto. Lo hacen todas las farmacias en, en Europa, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Stock mínimo y por supuesto disminuir gastos de fungible y si puedes hacer compras entre varios colegas varias clínicas y, y, y puedes hacer agrupar compras sería muchísimo más efectivo por último la número 7 el tip número 7 invertir en marketing digital mover las redes sociales a nivel local y regional esto es algo que tenemos que apostar por ello sí o sí si no lo hacéis vosotros lo va a hacer otra persona entonces mi recomendación es que tienen que empezar a, a vender en las redes sociales la clínica. Pero no, no, no es que me estoy vendiendo, no, no, no. Es lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo del día a día, tienes que empezar a, a mostrarlo. ¿Cómo? Mm, haciendo vídeos de testimonio, unos vídeos emocionales videos cuando rescatas un animal vídeo hay que apostar por por, la, por por promocionar lo que se está haciendo imágenes si no nos gustan los vídeos podemos trabajar con imágenes con fotografía existen muchos programas el propio PowerPoint, eh, hay un montón de programas que nos, inclusive hay en varias empresas de gestión que se están dedicando a vender plantillas también eh, en las redes en la red en internet puedes encontrar millones de, de plantillas un poquito de creatividad y empezar a mostrar en, en fotografías atractivas lo que se está haciendo. Y esto te va a permitir también hacer un embudo de, de visitas a, hacia tu página web, que supongo que la tengas, y si no la tienes tienes que comenzar a hacerla ya, o abrirte una página en Facebook, que es gratis, en Instagram, en Twitter, es dedicarle unas horas y empezar a, a mover lo que se está haciendo. Si no, va a ser imposible que, que te hagas conocer en la zona de manera rápida de manera rápida las redes sociales cada vez en las personas se utilizan más prácticamente ya quedan pocas perso pocos pocos propietarios que no tengan un móvil y pocos propietarios que no tengan conectividad a las redes sociales entonces yo te recomendaría urgentemente empezar a, a invertir en marketing digital puedes contratar todavía los precios de los de los community managers eh, no es tan accesible para las clínicas veterinarias o no tenemos la cultura, porque realmente no son caros y algunos, algunos se pueden, pueden buscar un chaval del pueblo, puede buscar a alguien que sea muy práctico o quizás hasta un empleado, uno de los trabajadores que se pueda dedicar a gestionar un poco las redes sociales con un poquito de, de formación y una baja inversión. Tip número 7. Potenciar Nuevas tácticas de fidelización de clientes. Esto es clave. Es decir, si tú segmentas a tus clientes, trátalos diferente. Eh, como ya lo explicamos anteriormente, crea una relación a largo plazo y no te enfoques en vender. Una relación a largo plazo, los, el, en la clínica veterinaria, es muy fácil que los propietarios inviertan ciertas emociones hacia hacia el veterinario. Y el veterinario hacia, lo, hacia los mascotas y hacia los propietarios. Entonces, esta relación a largo plazo es la que te va a hacer que tu centro sobreviva si tú te centras en vender y lo tuyo es hacer un servicio vender cuatro piensos estás perdido porque las redes las redes internet al final venderán los piensos más baratos y todo será mucho más barato porque utiliza mucho coste y si tú no tienes una relación de a largo plazo y una relación de confianza es muy poco probable que sobreviva entonces céntrate en la relación de y si no tienes y si tienes problemas para relacionarte entonces empieza a atender esa faceta tuya puedes eh, aprender a comunicarte puedes pasar cursos de comunicación puedes formarte hay que parece una tontería pero puedes pasar hasta un curso de, de actuación que te ayuda también a a, a controlar emociones todo lo que puedas hacer para que te ayude a una relación a largo plazo y a una comunicación, apuesta por ello. Implementa planes de fidelización. planes de, Hay que hacer un plan de fidelización, pero bien hecho. Que tú digas a este grupo de clientes le tengo que hacer este grupo de acciones y a este otro. Si no sabes hacer un plan de fidelización, de fidelización, yo te recomendaría eh, ver los próximos vídeos para que aprendas a hacer tu propio plan de fidelización y pronto lo, lo tengas integrado. Eh, tienes que convertirte como centro veterinario Y quizás es muy estratégico apadrinar determinados eventos locales Normalmente en los pueblos, en las ciudades, en los barrios Se realizan determinadas fiestas a lo largo del año Y, y hay clubes de fútbol, clubes de ajedrez, de ciclismo eh, Fiestas de la que sea, ¿no? Y entonces tú tienes que ser sponsor, tienes que promocionar ayudar a colaborar con estas fiestas inclusive tienes que invertir un poquito también de, de gasto en este sentido eh, tienes que convertirte a la vez en un referente para tu entorno es decir eh, en un referente de salud hay muchas maneras de hacerlo ¿no? a través de las redes sociales comunicando tips que te ayuden a, a vender y crear precios regresivos en qué consiste esto bueno que si tú consumes si tú consumes tres productos de este mismo tipo, el cuarto te sale gratis. Eso es un descuento aproximadamente de una unidad cada tres. Entonces esto, el, el, el, hay clientes que se motivan y siguen consumiendo por tanto obtener esa última unidad gratis. Pídele testimonios a tus clientes. Sí, pídelo. No tengas vergüenza. Pídele testimonios. Mira, necesito que me... Que me, que me digas tu opinión de, de, de la clínica y eso lo firmas con el móvil eso no te cuesta eso lleva tres minutos y lo publicas hay clientes que le da vergüenza y otros que, que no le da vergüenza y te pueden ayudar mucho un testimonio de un cliente eh, por supuesto tengo una atención especial con los niños que van a la clínica tienes que pensar como relación a largo plazo las nuevas generaciones son las que van a reemplazar a, a, los, a los padres y muchas veces los propietarios adquieren una mascota para, para su niño y, y la visita a la clínica no puede ser simplemente una visita médica hay, hay que convertirlo tratar de convertirlo en una experiencia es muy difícil en un centro veterinario transformarlo en una experiencia eh, amorosa pero si tú eres capaz de transmitir alegría si tú eres cariñoso con los propietarios y si encima de eso les regalas una piruleta a, a los niños que vienen. Todo eso hace que, inclusive hasta que los niños se sientan bien y lo agradecen mucho los, los propietarios. ¿Por qué no hacerlo? Si sí, es muy sencillo. Eh, y por supuesto, tienes que demostrar en tu entorno, en tu fachada, en tus redes sociales, tu diferenciación. Porque si tú vacunas igual que el otro y tú desparasitas igual que el, el otro que está aquí al lado, y si tú haces la misma peluquería si tú haces lo mismo y no te diferencias realmente en qué se basa el cliente para elegir un centro bueno este me cae bien este no me cae bien en, en, en estos es subjetivos y sin embargo si tú te conviertes en un referente en la zona eh, ya solamente el hecho de ser un referente en la zona eh, es un motivo para, para elegir tu centro y por último eh, captura el interés de tus clientes basándose en sus necesidades si ¿sí? hay que saber crearle necesidad al cliente eh, y, y aprender a vender. Espero que te haya gustado hasta el tip número 7. En los próximos vídeos te voy a dar otros secretos que te van a ayudar a incrementar tu facturación. Te agradezco muchísimo que me estés escuchando y por favor si le puedes dar me gusta y compartirlo te lo agradecería mucho de cara al futuro. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo y éxito con tu clínica. Espero que te vaya bien y nos vemos en un ratín. Gracias y hasta pronto.